Tengo un remix de Enrique Iglesias para demostrar que entran en todas las canciones. Tú también, hijo mío. Yo también. Hijo mío. Este es el patrón 1, 5, 6, 4. Y empezamos con bailando de Enrique Iglesias con gente de zona con tu física y tu química, también tu anatomía, las mates, la biología y también filosofía. Ya no puedo más, ya, ya, no, puedo puedo más. Más. ya no puedo más, ya no puedo más. no Quiero tocar contigo, cantar contigo, contigo triunfar contigo, contigo, contigo armonizar contigo, contigo, contigo solo con cuatro notas. Solo, solo, solo con cuatro notas. notas. Vamos con el perdón de Enrique Iglesias y Nicky Jam. Hace mucho fiatunes este hombre, eh. Sí, sí. Y era también muy conocida y se parece mucho, que es Igual. Y es que yo sin ti, tú sin mí Es lo mismo, yo compongo así Eso a ti te gusta Cada año te gusta, ¿Te gusta? Vamos con la última, que es Duele el corazón, con Wishing. hoy que diferente Es muy diferente Venga. Y es muy fácil porque habla de cuatro notas: uno, cinco, seis, cuatro. Si tú estás, yo también estoy. Si me das dinero, yo con mi canción. Tú bailas hasta las, las diez. diez. De nuevo te la clave. <risa> tenemos que no es culpa de Enrique lesa quizá porque no. todos los Fiat también sí. tienen lo mismo por ejemplo gente de zona que cantaba la de la primera la primera bailando sí. y tienen por ejemplo la gozadera que la yo la gozo gozadera, a veces claro. aquí está la gozadera cuatro acordes una, una canción, canción. Entre, entre ellas la gozadera, gozadera. así te aseguras gozadera. un top y te lo dicen las la estadística, estadística, que de esto sabe un montón y no solo la mozadera. Miami te lo confirmó. Tenemos a Nicky Jam con travesuras. ¿Os acordáis de las travesuras que cometía este hombre con 1564? Dime si contigo quieres hacer armonías. Creo, Creo que una, una valía. 1564, no lo puedo comprender. Dime si contigo quieres <risa> hacer armonías. Creo que <risa> una valía. 1, 5, 6, 4, yo lo puedo comprender Y tenemos por último a Wishing con adrenalina Sube la adrenalina, sube la adrenalina Sube la adrenalina, sube, sube la adrenalina Mira que eres cansina, mira que eres cansina Mira que eres cansina y yo no lo puedo comprender. Bravo. Destrozando la industria musical, sí, bueno, señor. Bueno, Hay tormenta bueno, bueno, bueno, hasta la semana bueno, que viene, mayo. Muchas gracias Plásticos. a todos. Las mates te lo dicen. También lo digo yo. Suscríbete.